Dime, hijo. Aplastaron a mi hermanito. ¿Quién fue el hijo de su fruta manger? Un tal mojones. Ahorita voy y le parto su Mauser. ¡Hora, ahora! ¡Abran a la verga! ¡Ay! Un tal mentado mojones. ¿Qué tal? Buenas tardes, caballero. Ofrecemos lo que viene siendo servicios de reparación de aparatos electrónicos. No llega mi papá. Listo, hijo. ¿Qué pasó? ¿Te lo verguiaste? Ya puede ver el 5.